me preguntaron los novicios cómo era el tema de, de la aplicación decían, ¿dónde me tengo que fijar? que los mapas, que las multas, que la persecución que todo esto que hablan los youtubers que no sé cuánto, que la normativa, que la ley bla bla bla bla, un drama mm, no se preocupen, hagan lo que tengan que hacer ¿vale? huele todo, no molesten, no lastimen ¿vale? no delinquen y lo demás es poco Disfruten, hagan sus vacaciones que ya terminaron. Ahora en este momento se está subiendo un video de Tudor Náutica. Y... y lo que tienen que hacer es, es estar tranquilos. La aplicación, como les voy a mostrar en el video, en lo que viene ahora, les va a avisar cuando se metan en un lugar que, por lo que sea, tienen que tener cuidado, ¿vale? Ya sea una zona bueno, estamos con las zonas, no quiero entrar en detalles de siglas pero bueno, la aplicación les va a avisar siempre qué es lo que pasa cuando se van a una altitud, cuando se van a una distancia cuando se están metiendo en una zona que tiene algún tipo de restricción o no se puede estar ahí, no se puede volar o se puede volar con ciertas eh, cuestiones a tener en cuenta se los va a avisar la aplicación en el caso de DJI hay otras marcas que no molestan con esto. Por un lado es bueno y por otro lado, eh, bueno, mmm, sí que jode. Porque hay veces que tenemos que hacer cosas y nos está pa, pa, pa, pa, pa. Así que ustedes tranquilos y, y vean el video. Es bien cortito, bien claro lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y la aplicación les va a avisar, no hay ningún problema. Así que, tu Drone. Osvaldo. Tengo ese... zonas de exclusión aérea que me han preguntado cómo sabes cómo te avisa cómo no sé qué eh, se los voy a mostrar estoy en una zona de límite urbano o sea dos calles hay campo y voy a salir hacia ese campo tengo que ir a la altitud que tengo que ir porque hay cables hay árboles hay cosas y tengo que estar en una altitud simplemente por ese tema porque la normativa es bastante burda bastante estúpida porque está hecha y controlada para que las escuelas de drones que han surgido, como la sarna, eh, facturan, entonces voy a ir ahí, les voy a mostrar un poquito lo que hay en esta zona, y, y a ver si les sirve, y me va a decir, eh, por aquí pasan, eh, a esta hora no, pero pasan aeronaves que no deberían pasar por sobre mí, porque estoy en una zona que es completamente eh, neutral. No sé si están viendo que la aplicación está haciendo algunas cuestiones. Está poniendo un turbo de velocidad y está dando fallos, ¿vale? No sé si se están dando cuenta que está dando fallos. Eh, le voy a dar un poco de luz a la cámara, ¿eh? Bueno. Ya tenemos 27 satélites. Le doy altitud además para que no se escuche porque es un zumbido que no viene al caso y si no siempre hay algún... ¿Ven como les digo que hay campo? Entonces lo vamos a llevar ahí. Suficiente. Hay un... ...un montón de, de temas con respecto a la altitud y según el dron que sea... ...yo no puedo perder la línea de señal, o sea que si... ...se me queda por debajo de cierta altitud, lo que hago es poner en peligro todo el vuelo... Eh, ...entonces bueno... ...en cuanto vea que baja un poco la línea de... ...de señal, tengo que darle más altitud, no queda de otra... y bajó, porque lo empiezo a perder... Entonces, es lo que pasa. Y es lo que no entienden los cuatro tarados que hacen el tema este, pero bueno. En cualquier momento me tiene que avisar de la zona de exclusión aérea, ¿vale? Si sí, es que hay una zona de exclusión aérea, ¿no? voy a subir ahí el volumen. Como ven, no tengo... estoy perdiendo señal. Me voy a levantar, ahí gano señal. Ahí está. ¿Ven? Aeronave en zona de advertencia, aeropuerto, vuela con precaución. Automáticamente, cuando ven esto, lo que tienen que hacer es salir de esa zona. Vale, yo estoy en comunicación con esto que dice aeropuerto. No es un aeropuerto. Es un aeroclub. Y, como digo, estoy en comunicación con ellos y a esta hora... Si, a, si, an, si alguien anda a esta hora es porque está haciendo... Eh, un tema que no tiene que hacer ¿vale? porque no tiene que estar en esta zona entonces bueno ahí vieron la zona de exclusión para el otro lado de ciudad o sea que no podemos estar y como estamos en el límite lo que voy a hacer es bajar aquí y esto es más o menos la muestra si me encuentro porque ahora me tengo que encontrar yo debo estar ahí por eso hay que tener bien conocimiento de la zona, de lo que hay, de lo que no hay para saber bien dónde están. Eh, si no me equivoco, debería estar por acá. A ver. Bueno, en realidad no estoy muy seguro ahora. Ah, ahí me parece, sí. Ahí me fui un poco. Ahí veo el drone en el aire, lo voy a girar y lo voy a meter acá como pueda, con una maniobra veloz, porque siempre hay algún chusma, y no me interesan los chusmas, la verdad. Y bueno, ahí quedó contestada la, la pregunta que la aplicación te avisa... En caso de que no te des cuenta, o que no sepas, o que estás de vacaciones y no sabes, que no tenés por qué saber que hay un aeródromo. Si chequeas los mapas, que es lo que hay que hacer, sí, pero tampoco todo el mundo hace eso de chequear los mapas. Así que nada. Landing. Y ahí está cómo funciona la aplicación en el tema de aviso de zona de exclusión aérea. Tangaman. Video cedido para tu drone.